bienvenidos al canal de Moseli. Yo tenía un perro muy, muy inteligente. Cuando un extraño llegó a la casa y yo le dije, ¡Ataque! Y ahí fue el perro. En una nevera había dos manguitos. Un manguito le dijo, "Ay, aquí hace mucho frío." Y el otro manguito le dijo, "Ay, aquí hay un mango que habla." Usted no olvides suscribirte al canal de Mocheli. Nos vemos en el este otro video. Bye bye.